Hola, buenas tardes, <ríe> alguien te está dormido, pero bueno, ok, eh, hoy vamos a, a ver un tema bien importante, bueno, como todos los que hemos estado viendo estos últimos días, eh, y es una modificación de ese teorema de Cauchy que vieron con Frank, ¿va? De hecho se le conoce como el, teorea, el teorema homotópico de Cauchy, este, y... Y es una variación bastante interesante, porque permite hacer cálculos, eh, otra vez bien interesantes, y que en un principio podrán ser muy complicados. Eh, y, y bueno, este, no les voy a decir más, simplemente vamos a empezar a ver el teorema, y, y ya posteriormente veremos, ¿no? Por qué es que este, que este teorema, que en un principio de una vez les advierto, Va a tener un enunciado quizá un poquito más difícil en, desde el punto de vista conceptual que el teorema de Cauchy que ya vieron con Frank. Pero vamos a ver por qué rayos este teorema sirve tanto no y cuál es la importancia de este. este Y, y bueno, tengo que también decirles que hay por ahí un pequeño teoremita previo al teorema de Cauchy que se conoce como el teorema de deformación. Eh, el cual también vamos a ver este, y va a ser parte de, de las cosas que vamos a trabajar. Entonces eh, les voy a compartir mi pantalla. Claro, eh, no activé el micrófono <risas> Híjole, me hubieran dicho antes Voy a, voy a volver a, a empezar con todo eso Y, y perdón <risas> Este... A ver, lo que iba a decir era lo siguiente Y gracias a mí por avisarme Este... A ver... Quiero introducir eh, lo que es el teorema de deformación y el teorema homotópico de Cauchy, ¿va? Entonces, lo que hace rato estaba comentando, al aire, por supuesto, por mi culpa, es que eh, esta, no, esta, este apellido de homotópico eh, proviene de una definición, ¿va? Que la definición, básicamente, lo que quiere axiomatizar, en sentido muy, muy general, es cuando dos trayectorias, eh, puedo deformar una de estas en otra, ¿vale? Eh, y bueno, justamente vamos a leer directamente la definición y ahorita les voy a eh, explicar por qué es que esta noción de homotopía es la que nos axiomatiza esta idea de deformar una función en otra. Eh, también les comentaba que la noción esta de homotopía es una definición muy muy general que se puede hacer en general para funciones, para cualesquiera dos funciones. Pero entonces pues, nada más la vamos a cobrar para trayectorias. Entonces la esa es la razón por la cual simplemente la vamos a dar para trayectorias. Aunque repito, es una definición muy general, ¿va? Entonces ahora sí. Empiezo con sigma y tau, dos trayectorias, ¿no? En el 0, 1, que van hacia X, donde X es algún subconjunto de los complejos, ¿va? Y voy a pedir que esas trayectorias sean pues, trayectorias entre X0 y X1. ¿Qué quiere decir esto? Que sigma de 0 es X0 sigma de 1 es x1 y que también naturalmente tau de 0 es x0 y tau de 1 es x1 ¿Va? Entonces ahora sí, leo la definición Voy a decir que la trayectoria sigma es homotópica a tau y bueno, no solo vamos a decir que es homotópica sino que de hecho vamos a decir que es homotópica relativa a los extremos Fíjense, si sí sucede lo siguiente Si puedo encontrar h, una función continua que va de el 0, 1 cruza el 0, 1 Hacia X, que X es justamente, ¿no? El lugar donde caen mis trayectorias Noten que esta función continua Tiene dos variables, ¿no? Es una función que va del 0, 1 con el 0, 1 Entonces, tiene dos variables de entrada Entonces, fíjense ¿Qué va a satisfacer esta función continua con dos variables? Número uno Siempre que se tomen un T entre 0 y 1 Fíjense que si ustedes calculan la H De 0, T Vean que a la hora de evaluar en 0 en la primera entrada Ya, de, ya desaparecí, ¿No? En la dependencia de la primera entrada Y me quedaría simplemente una función que va del 0,1 a x no Si pongo 0 en la primera entrada Pero lo que voy a pedir es que esta función que va del 0,1 a x Es decir, la h, 0, t Coincida puntualmente con sigma de t ¿Vale? De forma análoga Voy a pedir que si ustedes toman un t entre 0 y 1 H de 1, t Coincida pero ahora con Tau de t ¿Vale? Siguiente condición si ustedes toman un S entre 0 y 1, voy a pedir que si ahora ustedes ponen un 0 en la segunda entrada y dejan a S corriendo libre en la primera entrada, siempre que ustedes calculen H de S, 0, esto sea X0. Y por último, que si ustedes toman un S entre 0 y 1, H de S, 1 sea siempre X1. ¿Vale? Y bueno, para seguir con la notación. Siempre que sigma y tau sean funciones homotópicas, voy a decir que, o voy a denotar esto por sigma, este simbolito, ¿no? De relación, sub h, para indicar esta h viene de homotopía, y la tau, ¿vale? Entonces, esta es una relación en el conjunto de trayectorias, ¿no? en una, de, de un subconjunto de los complejos. Les digo, se puede hacer más general, pero nos interesa simplemente esto. A ver, déjenme hacer una pequeña imagen pictórica. De lo que están en esas condiciones para que la tengan en su mente Porque esta imagen es muy, muy, muy útil ¿Va? Entonces, fíjense Como les dije La H es una función que va de este cuadradito en algún subconjunto de los complejos ¿Va? Entonces, a ver, voy a dibujar un cuadradito O intentar dibujar un cuadradito ¿No? Ahí está el cuadradito este Y esta H va a ir a dar a los complejos ¿Va? Entonces, fíjense ¿Qué es lo que está diciendo la definición? Fíjense que este cuadradito es, pues, justamente, ¿no? El intervalo 0, 1 cruza el 0, 1, ¿no? Que esto lo vamos a denotar aquí en adelante como 0, 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, es esa copia del 0, 1 por esa copia del 0, 1. Es más, si quieren, hasta le dibujo ejes como para que se imaginen que aquí tengo el 0, 1. Entonces, este es el 1, ¿no? Eh, aquí tengo el otro eje, ¿no? Y aquí está el 1. Entonces, ahí está. El 0, 1 cruza el 0, 1. Va. Fíjense. Entonces, ¿qué está diciendo la noción de homotopía? Tengo cuatro condiciones. Entonces, una de ellas está pidiendo que si yo me calculo h de 0, t, esto siempre, siempre me dé la sigma de t. Fíjense, esto se suele hacer, eh, escribir de forma pictórica de la siguiente forma. Fíjense que estos puntos de la forma 0, t, pues justamente se encuentran, ¿no? Sobre el eje imaginario. ¿Va? Porque todos ellos tienen primera coordenada 0 y la t se está moviendo entre 0 y 1 entonces esos puntos, repito, los de la forma 0, t corresponden a esta línea roja que tengo aquí, ¿no? Entonces repito, estos que tengo aquí son los puntos de la forma 0, t. Entonces le estoy pidiendo a esta h que a todos esos puntos cuando yo los evalúo la h me los manden a la sigma. Entonces todos esos van a ir a la sigma cuando les aplique la h, ¿vale? Ahora la siguiente condición es que h de 1, t me dé el ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué me estoy fijando? Cuando estoy en la parte de 1,t, t, vean que lo que estoy haciendo es yéndome por justamente este segmento que tengo aquí, ¿no? El que ahora estoy poniendo aquí de azul. Uh -huh. Entonces, ese que tengo aquí, cuando le aplique la h, que repito, son los de la forma 1, t, va a ir a dar al la tau, ¿vale? Entonces, aquí ya van dos condiciones de mi definición de homotopía. Y vienen dos más, que es, que la H, si ustedes la calculan ahora en un punto de la forma S, 0, sin importar la S, esto vaya a dar a X, 0. Otra vez, si analizamos no los puntos de la forma S, 0, esos puntos ahora se encuentran de forma horizontal, pero en la parte, ¿no? Esta que es, o sea, sobre el eje real, ¿no? Entonces, todos esos puntos en verde, cuando yo les aplique la H, tienen que ir a dar al punto X, 0, ¿Vale? Y la otra condición de la definición de homotopía es que lo mismo debe suceder ahora con los puntos de la forma S,1. esos no van a ir a X0, pero van a ir a X1. Entonces, repito, todos los puntos que tenga ahora en la parte de aquí arriba, voy a dejar el mismo color. esos que tengo acá, van a ir cuando yo les aplique la H a X1. ¿Vale? Entonces, fíjense. Y para completar la figurita que viene en los libros, a ver, voy a quitar aquí sí y aquí voy a imaginarme que tengo las trayectorias, ¿no? Entonces, fíjense. Aquí voy a imaginarme que tengo eh, que tengo la trayectoria tau. Voy a poner tau. Bueno, da lo mismo, ¿no? Pero aquí voy a poner, suponer que tengo sigma. Aquí voy a suponer que tengo la trayectoria tau. Ambas eran trayectorias que iban de X0 a X1, ¿no? Que es esto que tengo aquí. Y fíjense que lo que estoy diciendo es lo siguiente. O sea, esta H, repito, está mandando a este primer segmento en rojo hacia la sigma. Entonces, este va a ir en rojo hacia la sigma, ¿no? El azul iba a ir hacia la tau. Bueno, el azul tiene que ir hacia la tau. Aquí más o menos está la figurita así. No sé para qué dibujé la tau tan difícil. Y el x0 y el x1 siempre van a quedar fijos. Entonces, por eso es el punto de la noción de ser relativo a los extremos. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente de forma pictórica lo que me está diciendo la definición. A ver, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta para la definición que hay? que checo porque. Ah, no, ahí no se conectó, pero dije: igual me desconecté y estoy hablando otra vez al aire. ¿Va? Entonces, esa es la definición de lo que quiere decir la homotopía esta, que está escrita en términos bien abstractos de esta forma, ¿no? Pero más o menos pictóricamente creo que ya se dieron una idea de qué es lo que está sucediendo a nivel de las funciones. ¿Tienen alguna duda? De todos modos, ahorita creo que voy a, tengo otra figurita por aquí, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Eh, esta es la definición. ajá, Y aquí tengo una pequeña notita. Que no sé ver por qué esta definición si sí axiomatiza lo que hemos dicho anteriormente. Pero bueno. ¿Alguien eh, tiene alguna duda o no? ¿O todo bien? Eh. Ah, bueno, ya está lo que creo que no se escucha. Que no había conectado el micrófono. Pero bueno, cualquier cosa me detienen, ¿eh? Entonces, fíjese. Nota. ¿Por qué esta definición axiomatiza la idea que les dije de, de formar una, en este caso una trayectoria en otra trayectoria? Por lo siguiente, supónganse que ustedes tienen sigma y tau, dos trayectorias que son homotópicas. ¿va? Otra vez, no estamos dentro de la definición anterior, son trayectorias que empiezan en x0, terminan en x1, que son homotópicas. Relativas a los extremos, ¿no? Porque ese es la definición, el nombre de la definición completo. Ok, fíjense. ¿Qué quiere decir esto? Pues por definición, tengo la función esta h, del 0,1, cruz del 0,1 a x, que cumple los cuatro axiomas de la definición. Por cierto, a estas funciones se les llama homotopías, a las h, ¿no? Ok. Eh, híjoles, hay un comentario histórico que como que quiero decirles y, y a lo mejor va a perder continuidad en esto, pero... Esta h, aunque uno puede pensar que viene de homotopía, no, esta h viene de Hof. Hoff es un matemático eh, muy importante, pero bueno. Entonces, esta h a lo mejor puede ser de homotopía, pero no, viene del nombre de un matemático. ¿va? Entonces, bueno, es, ahí se cierra el paréntesis. Entonces, ahora sí. Voy a suponer que sigma es homotópica contado mediante esta homotopía h. ¿Va? Entonces, fíjense muy bien lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña observación. Noten que, como les dije anteriormente, esta es una función de dos variables. Y si yo fijo una variable, en esa función de dos variables, voy a obtener una función que, fíjense, va a del intervalo 0, 1 a x. Es decir, una trayectoria. ¿Va? Y más aún, vean que por los axiomas 3 y 4 de la definición, esos que tengo aquí, esos que los, me estoy regresando para que los vean, el 3 y el 4, la trayectoria que yo obtengo, fíjense, si yo fijo la segunda entrada, es una trayectoria entre X0 y X1. ¿Vale? O mejor dicho. Si yo evalúo la segunda entrada en 0. Y la segunda entrada en 1. La trayectoria que obtengo es entre X0 y X1. Entonces fíjense muy bien lo siguiente. Lo que estoy diciendo aquí es que. Si ustedes toman un S0. En la primera entrada. Fijo. el que a ustedes se les pegue la gana. Y ustedes calculan la función H. De S0. espacio. Este espacio es. La segunda variable la voy a ir evaluando. Eso me da una función que va del 0, 1 a x. ¿Vale? Porque repito, aquí a la hora de tomar la evolución en ese 0. quien sea ese 0, estoy dejando libre esta segunda entrada. ¿No? Y como estoy dejando libre esta segunda entrada. Eso me va a dar una función que va del 0, 1 a x. ¿No? Que por lo que acabamos de decir. Esta función es una trayectoria entre x, 0 y x, 1. ¿Va? Y además... Recuerden que mi función de h no es una función cualquiera, sino que es una función continua. ¿No? Ahora sí, fíjense muy bien lo siguiente. Como en la definición, si yo tomo s0 igual a 0, la trayectoria que debe corresponder a h es sigma. Y si yo tomo s0 igual a 1, la trayectoria que tiene que corresponder es tau. Fíjense que obtengo una figurita como la que tengo aquí, que ya la hemos dibujado anteriormente. ¿No? Cuando tomo 0... La trayectoria correspondiente es sigma. Cuando tomo 1, la trayectoria correspondiente es tau. Y lo que me está diciendo la observación aquí que acabamos de hacer es que el valor que yo le dé en la primera entrada a mi función H me va a dar una función que se va a encontrar intuitivamente entre la trayectoria sigma y la trayectoria de tau. no Y como todas estas funciones son continuas y van desde x0 hacia x1, fíjense que eso me está diciendo que justamente la función es H. Se está axiomatizando este día que yo les dije, ¿no? Lo que uno puede pensar aquí es como si estuviera una película en la cual empiezo en sigma y conforme va corriendo la película, que es que voy a corriendo la película? Voy moviendo los valores de la primera entrada, que aquí como lo puse es tomar un S0, luego un S1, luego un S2, luego un S3, así sucesivamente. Conforme voy corriendo la película, esta trayectoria sigma se va deformando, ¿no? A partir de funciones continuas hasta llegar a la trayectoria tau que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, esta figurita es la razón por la cual no estamos notando que esta noción de homotopía sí que me está axiomatizando la noción de cuando yo puedo deformar la trayectoria sigma en la trayectoria tau. vale Espero que si había alguna duda ¿no? respecto a lo que ya hemos dicho anteriormente la definición, ya con esto quede súper más claro. Eh, quizás nada más para terminar de cerrar ¿no? la imagen mental que quiero que se hagan con esto, Vamos a revisar un poquito a la figura y la idea es la siguiente, fíjense. Si aquí yo sobre este, este. Sobre esta figurita que tengo aquí, ¿no? Eh, no sé. Voy a ocupar otro, otro color. ¿no? Me quiero imaginar cómo son las homotopías. Vean que la homotopía sería. Si yo tengo un segmento, ¿no? Sobre este cuadradito que es paralelo al eje maquinario, Eso lo que me quiere decir es, me, Eso me tiene que generar aquí una trayectoria. Que es la que va del color aquí. ¿No? Entonces, así es como se ve, cómo se van moviendo las trayectorias, y conforme me voy moviendo, ¿no? Sobre el cuadrado, ¿no? En forma horizontal, mediante estos segmentos verticales, eso me va a ir generando funciones que va, cada vez se van a ir pareciendo más y más a la tau. ¿vale? Entonces, yo creo que con esto ya cerramos, ¿no? De forma al menos eh, intuitiva, creo que lo que encierra sería idea de homotopía relativa a los extremos. Y quiero volver a ser insistente que es relativa a los extremos, porque tanto x0 como x1 quedan fijos, ¿no? Porque recuerden que estos dos este, segmentos se colapsan a un punto en cada caso. ¿Va? Entonces, ok. Esa es nuestra definición. Es una definición, por supuesto, nada trivial, pero muy, muy, muy, muy importante. De hecho, es una de las definiciones, me atrevería a decir, fundamentales de la matemática. ¿Vale? Entonces, ahí está. Definición de homotopía. A ver, respecto a esta definición de homotopía, y por eso quise ser bien este, específico, ¿no? En esos momentos, o mejor dicho, si quieren, quise ser muy reiterativo de que los extremos quedan fijos. Este, quiero decir algo más que es una pequeña, no, no es una generalización exactamente, pero es una variante de la definición de homotopía, ¿no? Porque, a ver, fíjense, ustedes pueden decir, a ver, aquí mis extremos están fijos. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo considero la siguiente situación? Que es la que tengo aquí en la figura 9. Imagínense que yo tengo ese círculo azul y tengo ese círculo rojo, ¿no? Ambos, ¿de acuerdo? a la figura, son círculos concéntricos. Fíjense que como que la intuición me diría, y es una intuición, por supuesto, que es cierta, que yo lo que puedo hacer es tomar el círculo azul e irlo deformando de forma radial, es decir, a partir de circulitos, para obtener el círculo rojo, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, eso como que también es una definición de homotopía, Nada más que el problema es que... En la definición que introdujimos... No es una definición que quede axiomatizada ahí... Porque no tengo ningún extremo fijo... ¿No? El azul y el rojo no tienen un extremo común... que es lo que debería suceder con la noción de homotopía Relativa a los extremos... ¿No? De forma análoga... Ustedes pueden decir... A ver, ¿qué pasa si yo empiezo con el círculo azul? Y me fijo en algún círculo no... Que esté metido dentro de este círculo... ¿Va? La intuición otra vez diría que... Claro que yo puedo ir deformando este círculo azul... En el círculo rojo... De forma continua... Pero otra vez... El círculo azul y el círculo rojo no tienen un punto en común. ¿no? Entonces, habría que decir a qué me refiero con una homotopía cuando no tengo extremos fijos. Es decir, una homotopía que no sea relativa a los extremos. Entonces, el punto es que, para ese tipo de curvas, también tengo una noción de homotopía. Ajá. Y la única diferencia con la noción de o sea, la única diferencia en la definición de homotopía, fíjese, va a radicar en que no voy a pedir que los extremos sean fijos. Es decir, en pocas palabras, si yo tengo una curva no piensen en el azul y en la roja Yo voy a decir que esas curvas son Homotópicas a secas Sin decir que son relativas a los extremos Si se cumplen los siguientes ahora No van a ser cuatro axiomas Sino van a ser tres Ahora voy a regresar a la definición El primero va a ser el mismo Cuando yo vuelvo h en 0,t Eso me va a dar la curva con la que empecé Pensemos en la figurita Va a ser la curva azul Si yo me tomo ahora h no En 1,t eso me tiene que dar la curva con la que voy a terminar, que en este caso sería la curva roja. Ahora aquí va la parte importante, ¿no? Este 3 y 4 era lo que axiomatizaba que los extremos quedaran fijos, ¿no? No voy a pedir esta condición. En su lugar, voy a pedir la siguiente condición, que es que para cualquier S, y para que yo me tome entre el 0 y el 1, h de s,0 y h de s,1 sean el mismo valor. No estoy pidiendo aquí que sean ambos iguales a un x0 y un x1 Entonces voy a pedir que este h de s,0 y h de s,1 Tengan, repito, el mismo valor Que fíjense Eso que me va a estar axiomatizando Voy a hacer una pequeña figurita eh, Bueno, aquí les estoy poniendo la definición Que nada más hay que cambiar 3 y 4 Por la definición esa Ahora, ustedes se pueden preguntar ¿Por qué esto basta para axiomatizar lo que queremos? Pues por lo siguiente Fíjense eh, Deje mi pluma Ah, Lo siguiente. Por lo siguiente. Imaginémonos, recordando la figurita de antes, que estoy empezando con la curva esta cerrada, este sigma, ¿no? Y la, cur la curva a la que llegó es la curva roja. Lo mismo sucede si se toma la otra figurita, ¿no? Entonces, y ese es tau. Entonces, a ver, fíjense. Mi homotopía es: sigma es homotópica, ¿no? A tau, relativa a H, sí, si, otra vez. Se cumple que existe. Una función continua, otra vez, ¿no? Del 0, 1 cruz el 0, 1 que, habíamos dicho que lo vamos a anotar así, hacia X Con las siguientes propiedades H, habíamos dicho de 0,t Es otra vez sigma H de 1,t Es otra vez tau, tau. vale Y aquí ahora por H de S, 0 Es lo mismo que H de S, 1 ¿Cómo estamos pensando entonces esto? Fíjense, esta función sigma y esta función tau, habíamos dicho, son, justo, una ¿no? trayectoria cerrada. Entonces, vamos a pensar que esta función tau, ¿no?, aquí está su punto, ¿no?, cerrado, que es tau de 0, que es lo mismo que tau de 1, ¿no? Y vamos a pensar que la función de esta sigma, ¿no?, otra vez, este es su punto que la permite cerrar, ¿no?, es el sigma de 0, que es lo mismo que el sigma de 1. Entonces, fíjense. Esas dos condiciones, 1 y 2, perfectamente ya se entienden, ¿no? De lo que hemos dicho anteriormente. Lo que estamos diciendo acá es que la función está h. Si yo la pienso como una función de una variable, dejando la primera variable fija, lo que me va a ir generando es circunferencias que cada vez se van a ir acercando o van a ir deformando sigma en tau. Ahora, ¿esa ¿qué onda con esta condición? Lo que me está diciendo esto es que justamente, ¿no? Los lugares donde se cierran las circunferencias voy a poner voy a una línea horizontal, todos estos me van a dar que las circunferencias que yo voy obteniendo en la parte de adentro, ¿no? de sigma y de tau se van cerrando, ¿no? Estos son los puntos donde cierran la circunferencia y que van, me van diciendo básicamente que la curva S0 espacio siempre se va cerrando, ¿no? Que es la noción esta que tenemos aquí. Uh -huh. Entonces, esa es la, esta segunda condición es la razón por la cual... En cada uno de los pasos voy a tener una curva cerrada, ¿no? Y por la cual la noción de homotopía que acabamos de explicar funciona para axiomatizar la idea de cuándo puedo formar sigma y tau cuando las curvas sean cerradas y no quiero que dependan de extremos fijos, ¿vale? Entonces, ahí está. Esta es una variación de la noción de homotopía que también vamos a utilizar y que, bueno, es importante tener en mente. Más aún, eh, también puede ser que no solamente queramos homotopías continuas, sino que, por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando Frank introdujo la noción de integral sobre una trayectoria, una condición que solía eh, ser este muy común pedir era que las trayectorias no fueran continuas, sino que fueran continuas a trozos, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan, en el lema de Gursat, ocupábamos, ¿no?, funciones continuas a trozos, ¿no? Bueno, si ustedes pueden agregarle apellidos a nuestras homotopías pidiendo que las homotopías sean de clase CK, ¿no? Donde lo único, lo único que va a cambiar en la definición es que la H sea de clase CK, o si la homotopía es entre funciones de clase C1 a trozos, voy a pedir que la función H sea de clase C1 a trozos, ¿no? Entonces, como ya se imaginarán, usted, ustedes pueden agregarle el apellido que se les pegue la gana a la función H, ¿no? A la homotopía H. Y esa es la razón por la cual yo digo que es una, una definición bien importante, porque es hasta flexible para diferentes curvas que queramos tomar. Uh -huh. Ok, sé que la definición está difícil, pero alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o, o algún comentario que quiera hacer antes de que continúe. Ok, a ver, voy a leer. ¿Cómo que de clase CK? Sí, acuérdate, ¿no? Clase CK de toda la vida. Una función es de clase CK si tiene derivada de o si tiene K derivadas. Y la máxima derivada es continua ¿no? Entonces, si pido que sea de clase SK, lo que estoy diciendo es que la H Va a tener, pues, K derivadas Y todas ellas van a ser continuas Es uh -huh. la definición de clase SK de toda la vida De cálculo, ¿no? Lo mismo con las trayectorias, ¿no? Las trayectorias Frank las pedía, ¿no? De clase c 1 Y eh, De hecho, las pedía de clase c 1 a trozos Que lo único que quiere decir esto es que Si tú haces una partición En el dominio, vas a tener, ¿no? Trayectorias que en esa partición Van a ser continuas, a ver Voy a poner un pequeño una, un, este pequeño dibujito para que quede más claro si es que no, no tienen en mente esto de trayectoria seca. A ver, entonces lo voy a pensar con una trayectoria, ¿no? A ver, fíjense. Si ustedes piensan en. A ver, vamos a pensar en esa trayectoria, ¿no? Ahí está. Si yo dibujo esta trayectoria, a todos, a todos los que estamos aquí, vamos a decir: esta trayectoria es una trayectoria continua, ¿no? Eso es continua. En la intuición que tenemos de continuo, ¿no? Ahora, fíjense. Si yo tomo, por ejemplo, esa trayectoria Y ahora la hago un piquito Ustedes van a decir, bueno, esa trayectoria que tienes aquí Vamos a ponerle esta eh, tau esa sigue siendo una trayectoria continua ¿No? Sin embargo, fíjense que si yo me preguntara Por la diferenciabilidad de las trayectorias Ustedes pueden decirme, bueno, la trayectoria de aquí arriba No solo es continua Sino que de hecho es diferenciable en todo punto ¿No? Y lo que nos dice la intuición es que no solamente es diferenciable Sino que de hecho Todas posee todas sus derivadas y todas sus derivadas son continuas es decir, es una trayectoria no solo continua sino que sería una trayectoria de clase ck, ¿no? es decir, es k diferenciable con su derivada con su quésima derivada continua, ¿va? ¿qué sucede con la trayectoria de abajo? con tau, bueno esta vez, si bien es una trayectoria que es continua si yo quisiera sacar su derivada tengo un problema en este punto porque en este punto la trayectoria tau no es diferenciable ¿no? Entonces, si bien esa trayectoria no es, es continua y no es de clase C1, porque repito, no es diferenciable para empezar, fíjense que si sí es una trayectoria C1 a trozos, ¿no? ¿Qué es lo que les decía? ¿Por qué? Porque si yo me tomo una partición, fíjense que sobre esta recta que tengo aquí, la tau es continua y no solo es continua, sino que es diferenciable, de hecho, diferenciable de cualquier orden, y sobre ese otro pedazo la tau es continua, ¿no? Entonces, así es como se ven las, las trayectorias C1 a trozos, ¿no? Si yo tomo una partición, que es eso? si yo quito algunos puntos especiales de la trayectoria, soy diferenciable, ¿no? Y de hecho, CK, CK a trozos, ¿no? Es ser a veces diferenciable si yo quito algunos puntos del dominio, ¿no? Y con derivada continua, ¿vale? Si ¿Sí te quedó más claro a qué me refería con, con clase CK, igual a ya es lo que tienen que manejar bastante bien porque, eh. Repito, ¿no? La definición, de hecho, que les dio Frank, ¿no? De integral sobre una curva, era integral sobre una curva según matrozos. ¿no? Entonces, en todo momento, tienen que estar pensando en que nuestras curvas, perdón, se ven como esta tavo que tengo aquí, ¿no? Pueden tener piquitos, pero no hay problema, ¿no? Con sus piquitos, eh, toda la teoría que estamos haciendo funciona para esta trayectoria. Uh -huh. Ok, ¿más preguntas? Digo, como se hace una pregunta bien buena, porque, repito, es lo que tienen que tener en su mente. ¿Más preguntas? Ah, pero me habías preguntado algo antes y ni siquiera te. ¿Cuál es la diferencia con el lema de Cursada hasta ahora con los tres casos del triángulo? Este ahí. triángulo este de ahí, creo que sale la integral. Por ahí. A ver, este. Voy a, Estoy regresando a la pregunta del 8 de, de, que me hiciste en el. A las 8.26. ¿A qué te refieres con esa pregunta? O sea, la diferencia, pero respecto a qué? Perdón si no leí la pregunta antes, pero. Eh, cuando hay una pregunta, por favor, deténganme y díganme, ¿no? O, o hagan algún sonidito, ¿no? O levanten la mano o algo así. ¿A qué te referías con la pregunta del 826, perdón? No, eh, el lema de Gursat no está definido, o sea, no está definido en un conjunto U que está triangular, o sea, el lema de Gursat, de hecho, te pide una función que va de U un subconjunto en los complejos, en los complejos, y te pide que dentro de U esté un triángulo. No es, que U, no es que U sea un triángulo, o sea, U es un abierto. Te pide adentro que tengas U un triángulo, ¿no? Y, por ejemplo, hay diferencias, ¿no? O sea, con lo que estamos trabajando, ¿no? O sea, de, de entrada... Ya, ya te dije una primera diferencia, ¿no? Es tener un conjunto U global. A ver, si quieres, a lo mejor hago una figurita. Entonces, lema de Gursat dice: Si tú te tomas. Y a ver, es más, creo que esta discusión hasta vale la pena. F y este es U, ¿no? Y voy a los complejos. Lema de Gursat te dice: Si tienes una función holomorfa y tienes un triangulito aquí adentro, la integral sobre la frontera de ese triangulito, la función F, es F. ¿Va? Entonces, ese es el lema de Gursat Ojo, vuelvo a ser insistente. F, este u no es un triángulo, es un abierto. Lo que estamos diciendo es cualquier triangulito que tú pongas sobre este abierto, si tu función es holomorfa, va a integrar el cero cuando le apliques la función f. ¿Vale? Entonces, ok. Eso es en lo que dice el lema de Gursat. No echas es Gursat. Gursat. Fíjate. Número 2. Otro ingrediente de lo que estamos trabajando es lema de. Bueno, el lema de Cauchy. Cauchy, ¿qué te decía? Cauchy tiene los mismos elementos. Tengo una función holomorfa, ¿no? De un abierto de los complejos en los complejos. Y la diferencia que hay entre el lema de Gorsal y el lema de Cauchy, ¿no? es que aquí no requiero tener un triángulo. Sino requiero tener cualquier curva cerrada simple. No, si aquí tengo sigma que es una curva cerrada simple. Por cerrada quiere decir, pues una curva que inicia y termina en el mismo no punto, que es lo que estamos trabajando. Y simple. No tiene autointersecciones. Cauchy te dice que, si eso sucede, la integral sobre la curva esta, también va a ser cero. Esa curva, ojo, puede ser, como ya hemos dicho, ¿no? Según a trozos, ¿no? Por ejemplo, algo de ese estilo. ¿No? Entonces, según a trozos. Por ser entro a trozos, fíjate que en particular los triangulitos, como son según a trozos, el lema de Gursat es un caso particular del teorema de Cauchy. ¿Vale? Entonces, el teorema de Cauchy implica el lema de Gursat. Ahora, es una implicación bien curiosa, porque en realidad, en realidad, en, la, en el teorema de Cauchy general, uno puede ocupar el lema de Gursat para demostrarlo. Entonces, esto más bien hay que leerlo como Cauchy generaliza Gursat. ¿No? Ahora, lo que nosotros estamos haciendo si sí es algo diferente, ¿no? Aquí va a estar lo que se va a llamar el teorema homotópico de Cauchy. Homotópico de Cauchy. Este, fíjate, lo que te va a permitir es básicamente lo siguiente. Empezar con una función que es solo morfa, esta f. No voy a hacer los complejos. Otra vez, de mi dominio u. Y va a tener la siguiente. La siguiente ventaja. O la siguiente interpretación. Que es básicamente lo que vamos a hacer ahorita. Fíjate. Supone que tú tienes una curva aquí. Sigma. ¿Va? Y tienes otra curva aquí. Que es la curva. Tau. ¿Va? Intuitivamente. Fíjate que la curva sigma. La puedo deformar en la curva tau Es decir, estas son homotópicas ¿No? Lo que nos va a decir el teorema que vamos a ver ahorita Que es en el que va a descansar El teorema homotópico de Cauchy Es que cuando tú tienes una curva sigma Que es homotópica tau Las integrales de esas dos curvas de la función f Esta f va a ser holomorfa Van a ser la misma Entonces, si notas que hay una diferencia Con lo que hemos trabajado antes Gursat se generaliza Cauchy pero ambas nos hablan acerca de una integral cero. ¿Va? El teorema que vamos a ver tiene que ver con curvas homotópicas. Entonces, para empezar, ya no tengo una curva como una curva simple, como en el teorema anterior. Sino que ahora aquí tengo, o tengo que empezar con dos curvas. Y lo que me va a decir el teorema que vamos a ver, que de hecho es lo que se conoce como el teorema de deformación, que vamos a ver ahorita, es que cuando tienes una función holomorfa y dos curvas ahí que son homotópicas, las integrales deben ser la misma, ¿Va? ¿Cuál va a ser la conclusión o, el o lo que nos va a llevar el teorema de deformación para plantear el teorema homotópico de Cauchy? Básicamente el teorema homotópico de Cauchy nos va a decir que si la curva que yo tengo es homotópica a un punto, es decir, la puedo deformar a un punto, la integral de esta sigma sobre esta sigma de la función f va a ser cero. Fíjate que en ese sentido el teorema de Cauchy y por ende el lema de Gursat. Van a ser casos particulares del teorema homotópico de Cauchy ¿Por qué? Porque todas estas curvas ¿No? Que Esas sigmas Que son Que se encuentran sobre un dominio Si te acuerdas Era simplemente conexo Todas ellas las puedo deformar a un punto ¿No? El triángulo Lo puedo contraer mediante una homotopía a un punto ¿No? Y en ese sentido es que esos teoremas No son equivalentes a los que hemos dicho anteriormente si el teorema que queremos ver Es mucho más fuerte Porque nos está permitiendo explicar Desde un punto de vista Pues sí Topológico geométrico ¿Por qué es que funciona el teorema de Cauchy? Que la idea es que porque todas esas curvas No son curvas tan difíciles Y en realidad en la noción que estamos metiendo Son realmente puntos ¿Va? Y recuerda que el integral sobre un punto Es cero Entonces, si sí son teoremas Diferentes, ¿no? Eh, porque de entrada, o sea Piden hipótesis diferentes Y para concluir, están ocupando Nociones diferentes de curvas ¿Va? Esas son curvas simples, esos son solamente triángulos y esas son curvas con la noción de homotopía. La noción de homotopía es mucho más fuerte que la noción de una curva original porque curvas que puede ser que tengan alguna singularidad las puedo mandar a curvas que no tengan singularidades. Por ejemplo, piensen ese triangulito como las siguientes dos curvas. La curva que obtengo de azul y la curva que obtengo de rojo. La curva de azul tiene un punto singular que es donde no puedo diferenciar la curva roja, tengo un punto, o sea, todos sus puntos los puedo diferenciar, y fíjate que tú puedes hacer una homotopía que te lleve el azul a la roja, y estás cambiando algo singular, que es el azul, por algo rojo, que es algo no singular, ¿no? Pues sí son teoremas bien, bien, bien diferentes, en el sentido de que cada uno va teniendo hipótesis cada vez me, este, menos restrictivas, ¿no? Sí respondí más o menos tu duda, o sea, sé que estoy hablando muy al aire, porque no hemos ni siquiera dicho qué es el lema de deformación ni qué es el teorema homotópico de Cauchy. ¿No? Pero, o sea, lo que estoy haciendo es haciendo ver que sí estamos cambiando algo. Y ese estamos cambiando algo es y estamos obteniendo cada vez hipótesis más razonables y que nos van a permitir trabajar más cosas. ¿Vale? A ver, si ¿sí más o menos respondí tu pregunta... Sí, ¿no? Uh -huh. Pues sí, el integral es un punto de cero, ¿no? <ríe> Básicamente porque no tienes medida, ¿no? Eh, pero bueno, este fuera de eso sí, respondí lo que... lo que, O más o menos logré hacer alguna intuición de... ¿Por qué son importantes estos teoremas y por qué los tres teoremas fundamentales? porque qué son los tres teoremas fundamentales? y Koshy, Koshyomotopi, y Ben... ¿Cuál es la diferencia y hacia dónde vamos? O sea, claramente como les dije no los he anunciado eh, Pero lo vamos a hacer ahorita ¿No? Como está creo que la discusión es interesante Porque ya más o menos tienen un idea de hacia dónde vamos ¿No? O sea, ya les dije que dice el lema de la deformación Que es lo que vamos a demostrar ahorita Bueno, en lo que nos queda a lo mejor vamos a plantearlo nada más Y ya saben qué es lo que va a ser el teorema de Cauchy homotópico ¿No? Y ya vieron ahorita por lo que les dije ¿Cuál es la diferencia respecto a los otros dos teoremas? No, o sea, si tienen eso en mente Llevamos de gan, ahora sea, lo que vamos a hacer es formalizar Lo único que acabamos de decir ahorita ¿Sí? Entonces, bueno eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Sale, vale Entonces vamos a continuar y si es me estoy muriendo de las ganas de decirle que yo a lo que me dedico es a estudiar homotopía. <risa> eh, por eso es que me encanta este tema. Así que... que entonces, ok. Eh, ok, ya entendimos lo que era entonces de clase seca. ¿Vale? Entonces ahora sí. Déjenme plantear ya las cosas para ir ya en dirección hacia ese teorema homotópico de Cauchy. ¿Vale? Si quieren al final de cuando veamos estos teoremas vuelvo a hacer una recapitulación de eso que acabamos de decir. Para que ya les quede exactamente claro, ¿no? De qué es lo que estamos trabajando en estos teoremas. Y cuál es la diferencia sustancial, ¿no? Respecto a lo que hemos visto anteriormente. ¿Va? Entonces voy a regresar a eso después. Entonces, déjenme enunciar el teorema de la deformación. Que ya se los había comentado ahorita en un momento. Fíjense. Voy a leer el enunciado. Y a lo mejor voy a decir algunas palabritas del. él. ¿va? Entonces, fíjense. Voy a suponer que tengo una función f de un subconjunto de los complejos. En los complejos, entonces el subconjunto va a pedirle que sea un abierto. Primera diferencia importante, ya que estamos hablando de diferencias. Si ustedes recuerdan, el teorema de Cauchy pedía que U fuera simplemente conexo. Y si ustedes recuerdan, el lema de Gurtsat pedía que U fuera conexo. Entonces aquí sí hay una diferencia ya fundamental en hipótesis respecto a los teoremas anteriores. Estoy viendo que U simplemente sea abierto. En los casos anteriores era abierto más algo más. Aquí solamente U tiene que ser abierto, ¿vale? Y bueno, y además de eso, voy a pedir sigma y tau del 0 1 en U, dos curvas C1 lineales por tramos, ¿no? Lineales por tramos es C1 a tramos, ¿no? Entonces, es decir, curvas que salvo un conjunto finito de puntos, sean diferenciables. Entonces, vean, nos sirvió la discusión de todas las preguntas que hicieron. ¿Ya ven por qué digo que hacer preguntas enriquece la clase? Entonces, bueno, sigma y tau van a ser C1 lineales por tramos, ¿no? Ok. Ahora, ya que tenemos estas dos hipótesis, una función holomorfa y sigma y tau, dos funciones que sean C1 lineales por tramos, voy a suponer que sigma y tau son trayectorias entre Z0 y Z1, es decir, tienen extremos comunes ajá y que además sigma y tau son homotópicas como tienen extremos comunes, va a ser esta definición de ser homotópica a los extremos, es la figurita que tenemos en toda la vida, no o sea la, qué figurita que tenemos en toda la vida o sea, esta figurita, no o sea piensen en esta figurita, esa que tenemos acá estamos en las hipótesis de esto que tenemos aquí ¿va? ok entonces, si tengo esas hipótesis lo que me dice el lema de la deformación es que la integral sobre sigma de mi función f va a ser lo mismo que la integral sobre la función tau de la f ¿Va? Que es lo que habíamos comentado ahorita, ¿no? El teorema en el que se va a basar el teorema el este el teorema homotópico de Cauchy es el lema de deformación que es este. Si tengo dos curvas, ¿no? Que tienen un extremo común, por ejemplo, las que tengo aquí y sigma la puedo llevar de forma continua a tau, o lo que es lo mismo, sigma es homotópica a tau, las integrales van a ser la misma. Es lo que me dice el teorema de deformación. ¿Va? Y además el teorema de la deformación también tiene un segundo inciso, que es, si la homotopía no es relativa a los extremos, es decir, si estas curvas sigma, si sigma y tau no tienen un punto en común, es decir, estoy en el caso de la figurita de los círculos, también... Puedo obtener la misma conclusión, pero ocupando ahora esta noción de homotopía que no es relativa a los extremos. Es decir, aquella que pide que como última condición se cumpla eso que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, es un teorema bien redondo y bien interesante que nos dice básicamente, o que podemos parafrasear de la siguiente forma: si tengo una función holomorfa y dos trayectorias lineales a tramos, Segundo lineales a tramos, que son homotópicas, esas integran lo mismo. ¿Vale? A ver, no me va a dar tiempo de ni siquiera empezar la demostración. Y no voy a hacerlo porque la demostración, ojo, es un poquito delicada. Entonces, por delicada se imaginan que es una demostración que hay que hacer con cuidado. Entonces, no tiene sentido ni siquiera plantearla. Simplemente quiero que hagamos, tomemos una pequeña intuición y con eso va a acabar la clase del día de hoy. Que otra vez, me voy a regresar a hacer dibujitos para que tomen intuiciones. Fíjense que este teorema es increíblemente poderoso por la el siguiente, la, la siguiente tipo de cosas. Vamos a pensar en el teorema de formación. y supongamos que ya tenemos el teorema de formación. Entonces, a ver, imagínense que yo llego y en su siguiente tarea, a ver, o mejor dicho, a ver, en la tarea habíamos trabajado, por ejemplo, pensemos en esa curva sigma, que es eh, la circunferencia S1, y en su tarea nosotros le despedíamos, a ver, temas de tal función holomorfa. Vamos a pedir alguna función holomorfa, por ejemplo, seno de 1 entre z, ¿no? Esta función es holomorfa en todos los puntos donde z no es 0. ¿No? Entonces fíjense, quitando este puntito en rojo que tengo aquí, la función esta f es una función bien decente. ¿Por qué? Porque es holomorfa. Y uno podría llegar y decirles, a ver, como ejercicio de la tarea, calcúlame la integral de la función esta f sobre la curva sigma, ¿No? Entonces, ¿ustedes qué harían? Pues se van a su definición del integral que les dimos, hacen sus cuentitas y eso les da algún cierto resultado. ¿no? Que de hecho se les podrá preguntar cuál es el resultado y me lo podrán decir de, de golpe quién es. Pero bueno, no lo voy a hacer porque quiero llegar hacia algo con esa discusión. ¿Va? Entonces, pues a ver, uno puede llegar y les puedo preguntar esa definición. Eh, o sea, esa, esa integral. Pero imagínense que ese día Frank y yo despertamos de malas y nos queremos desquitar con ustedes. Eso no pasa, ¿eh? Pero bueno, imagínate que sería los verdaderos de malas. Y decimos, a ver, no, no queremos que integren sobre un círculo. Integren sobre esto. Esto, salvo los picos, sobre los picos que son estos, estos puntos de intersección, es diferenciable, ¿no? Entonces, esto es algo que es C1 a trozos, porque salvo las intersecciones estas que tengo, que las estoy poniendo en verde, que no sé si se vean bien, pero esas autointersecciones es una curva sobre la cual yo, puse, yo puedo integrar, que es esta curva tau, ¿no? Entonces, uno puede llegar y preguntarles esta integral, es respecto a tau, perdón. Y ustedes pueden decir, no jueguen, o sea, esta vez Frank y Jaime se enojaron y nos dejaron una curva de integral bien difícil. Porque para empezar, tendríamos que parametrizar la curva azul. Y una vez que la parametricemos, tenemos que calcular esta integral. No, pues por ahora nosotros nos vamos a tardar muchas horas en calcular esa integral. Sin embargo, aquí va la corteza que es mágica. Vean que la curva sigma y que la curva esta tau Las puedo llevar mediante una homotopía una con la otra ¿Cuál es como que la idea? Como que la idea es que con la homotopía ven que lo que yo puedo hacer es Si se imaginan estos puntos de cruces como una agujeta de zapatos La idea es que yo la puedo desamarrar ¿No? Esa es la idea de la homotopía La puedo desamarrar de forma continua sin romperla Y llevar la curva sigma a la curva tau Entonces, como la F esta es holomorfa fuera del origen, y esas curvas son holomorfas, vean que el teorema de formación me diría que esas dos integrales son la misma. Entonces, ahí está el poder de ese teorema. Ese teorema nos va a permitir integrar sobre curvas bien, bien complicadas, transformándolas de forma continua en curvas que sean mucho más simples, y cambiar ese tipo de integrales súper increíblemente complicadas en integrales de ese estilo. Que son integrales bien fáciles porque ya las sabemos calcular. Como me dijo a mí, no es un profesor. Si esto no les sorprende, están muertos en vida. Es un teorema increíblemente poderoso. ¿Vale? Bueno. Ah, quisiera decirles más cosas, pero de entrada ya son las nueve. Llévense esta idea, medítenla y nos vemos el día de mañana para ver la demostración del lema de la deformación, por favor, intenten venir lo más despiertos posibles, no porque les esté recriminando que vengan dormidas, ni siquiera sé si están dormidas o no, o sea, el punto es, la demostración es un poquito delicada, entonces, vengan con la intención de que la demostración va a ser un poquito difícil, y entonces, con esa mentalidad, pues, vengan para que, pues, podamos hacer la demostración lo más, este, fluida posible, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, me quedo aquí a respondérselas, y si no, como les digo, nos vemos el día de mañana. Que tengan un muy buen inicio de semana. Bye. Sale, nos vemos mañana.